El informe de derechos humanos en la frontera sur es un monográfico sobre mujeres y fronteras en el que se pone de relieve la falta de protección de los derechos de muchas mujeres que emigran. En este informe se muestran realidades tan duras como que mueren el doble de mujeres que de hombres por la vía marítima, es decir, 10 de cada 100 mujeres han perdido la vida o han desaparecido en nuestra frontera sur, mientras que son 5 de cada 100 hombres los que mueren en nuestros mares y océanos. La situación de las mujeres migrantes está totalmente invisibilizada porque siempre su proyecto migratorio se asemeja al de un hombre, es decir, siempre se las representa como la esposa, la madre o la hija y siempre van dependientes del proyecto migratorio de un varón. Las mujeres tienen sus propios proyectos migratorios y muchas veces la migración es la única opción para sobrevivir a un contexto de violencia física, psicológica o estructural que no solo las afecta a ellas, sino también las afecta a su familia y a su comunidad de origen. Presentamos el informe en el marco del 8 de marzo para reafirmar que el movimiento feminista tiene que ser antirracista y descolonial, para que las viajeras ocupen el espacio público que se les niega y, sobre todo, para reclamar la necesidad de un cambio estructural en las políticas que asegure la vida digna de todas las mujeres.